Y gracias, me has Fue fui a presentar de mí Así como os he hecho, haréis también entre vosotros. Jamás parece incongruente que el gran Señor a un simple pescador sirviera, si no te lavare, no habrá cosas. Nuestros pies, ejemplos he dado, así como os he hecho, haréis también entre vosotros. el alma ¿Quién podría resistir a tu voz mi señor tú quebrantas al más duro corazón lo conviertes tú de carne mi señor se hace dócil al llamado de tu voz En tu corazón no resistas al llamado de su voz, porque ves que el sol no quiere darte amor. Ven sin tardar, que mañana tal vez tarde ya será. Ven ahora que la puerta abierta está, porque no sabes a qué hora el Señor te. Jesús vendrá La esperanza de volverlo a ver Y aunque el tiempo transcurrió la Esperanza se cumplió Se reencontraron en gocer Por Saber Esperanza mantendré, hermano. Te veré si ya no es aquí. O oh, qué dicha es mejor para mí, porque ya vamos a estar con el Padre Celestial, donde vamos a morar. Donde hay dicha y son despedidas, ya no habrá. Junto a mi Señor Jesús, le voy a mirar. En la despedida hay esperanza de volvernos a ver.